¿Nuestro universo es una simulación? Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? La respuesta la encontrarás por ahí. Te está buscando. Y te encontrará siempre que lo desees. Nuestro universo es, de hecho, una simulación o una realidad virtual. Repasando los modelos anteriores, podemos apreciar cómo la big picture, la foto grande, está conformada por conjuntos de realidades no físicas y subconjuntos realidades físicas, los cuales son todos realidades virtuales. Pero, realidades virtuales para qué? ¿Y quién o qué las genera? A medida que vaya publicando, iremos viendo todas las pruebas. Para empezar, continuemos con el modelo de Tom Campbell. Pero, ¿quién es Tom Campbell? En las publicaciones anteriores ya escribí sobre Campbell y su relación con Robert Monroe. Veamos su currículum. Introducción. ¿Quién es Tom Campbell? ¿Cómo es que un físico termina escribiendo libros de consciencia? Ahora y siempre, un científico. Universidad, Física y Matemáticas. Titulación: Físico Nuclear Experimental. Técnico de inteligencia, gobierno de Estados Unidos, física, ingeniería eléctrica, sistemas electrónicos, simulación computarizada, misiles de defensa nacional, contratado, desarrollo de tecnología, sistemas de sensores, radar, modelos y simulación, ingeniería de software, gestión de programas, ingeniería de sistemas, integración, vulnerabilidad, análisis de riesgos. NASA, Departamento de Defensa. Análisis de riesgos, modelos físicos, predicción de sistemas de comportamiento. Mentalidad abierta y escéptica, el camino hacia my big toe, mi gran teoría del todo, my theory of everything. Los primeros años, sentando los cimientos, relación con Bob Monroe, montando el laboratorio, el lab, aprendiendo sobre estados alterados, dominio de la OPE, experiencias fuera del cuerpo, ensayo y error, la invención, del HemiSync, haciendo experimentos, viajes conjuntos, comunicaciones, visión remota, sanación, la muerte y el morir. Enseñando a otros, avanzando, el aprendizaje se acelera, la investigación nunca termina, desarrollando continuamente el modelo, siempre manteniendo integridad científica. 35 años después, la publicación de My Big Toe, un quehacer interior, experiencias de primera mano, manteniendo manteniendo integridad científica. Sección 1. Los fundamentos de la realidad. Modelos científicos de gran escenario. La física describe cómo funcionan las cosas, no lo que las cosas son. La ciencia de pequeño escenario tiene escaso interés en lo subjetivo. El sentido y el significado, el por qué y el para qué, ese es el ámbito de la metafísica. Los modelos de gran escenario deben describirlo todo, objetivo y subjetivo, física y metafísica, normal y paranormal, todos los marcos de realidad y su fuente. Deben relacionar todos los puntos y encajar todos los datos recogidos. La ciencia de pequeño escenario trata sobre todo el comportamiento interactivo y casual determinista de lo objetivo. Para ser provechosa, la ciencia de gran escenario debe proporcionar un superconjunto, ha de proporcionar una mejor, más completa física y una mejor, más completa metafísica. Una perspectiva histórica. Albert Einstein, teoría del campo unificado. Si consideramos la desaparición del campo, no hay espacio que permanece, dado que el espacio carece de una existencia independiente. Albert Einstein. La realidad es meramente una ilusión, si bien sumamente persistente, Albert Einstein. Por lo tanto, está claro que el espacio de la física no es, en última instancia, algo dado en la naturaleza o independientemente del pensamiento humano. Es una función de nuestro esquema conceptual mental. Resulta que el espacio, tal y como fue concebido por Newton, es una ilusión, aunque a efectos prácticos ciertamente fructífera. ¿Podría probarse de manera científica que nuestro universo es una simulación o una realidad virtual? En efecto, podría probarse a través del experimento más famoso y el más reproducido, pero que, irónicamente, ha sido el más incomprendido. La mecánica cuántica nos dice que la realidad en sí es dual, esto es, que está construida de ondas y partículas, en esencia, la realidad sería una sopa de ondas que se convierten en materia cuando interviene un observador. Cuando no observamos, es un mar de ondas. Cuando observamos, son partículas definidas en el espacio-tiempo. ¡Eh! Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además. Los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? <risa> Eso espero. y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama para entender este experimento primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa si disparamos al azar un objeto pequeño canicas por ejemplo hacia la pantalla vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura Y ahora. Si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad las líneas resplandecientes y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento, vamos a ponernos cuánticos. <risa> Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. ¡Hemos lanzado electrones! ¡Pedacitos de materia! Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron... Quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y... Decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades. Pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Pero, ¿qué significa realmente esto? De que el universo está formado por ondas de información y que éstas se convierten en materia y ¿qué tiene que ver con la realidad virtual? En realidad significa todo. Porque lo que quiere decir es que el entorno o la realidad se manifiesta exactamente de la misma manera que en un videojuego. Por ejemplo, cojamos el videojuego Minecraft y le ajustamos la configuración para que tenga un FPS, fotogramas por segundo, bajo, y así podremos apreciar lo que significa realmente esto, de que la onda se convierte en partícula cuando interviene un observador. Pues esto es exactamente lo que ocurre cuando un observador interviene. El escenario va apareciendo, solo que en realidad ocurre a una velocidad tan alta que no podemos apreciarlo, pero sí que puede verificarse a través del experimento de la doble ranura. Ahora bien, ¿solo tenemos esta prueba? Veamos qué dice la ciencia oficial al respecto. El universo podría ser una simulación virtual y nosotros personajes que experimentan la sensación de estar en él. La hipótesis fue publicada en la revista Scientific American el 1 de abril, el equivalente al Día de los Inocentes en Estados Unidos. Es una teoría planteada, entre otros, por el CEO de la compañía aeroespacial SpaceX, Elon Musk. Fuente. La última aportación que ha cosechado un gran eco por lo inteligentemente que está planteada viene de la mano del editor senior de la revista Nature Energy, Ford Kahn, en un artículo publicado en la revista Scientific American el pasado 1 de abril, día que se celebra en Estados Unidos el equivalente a Nuestros Santos Inocentes. Aquí puede examinar el debate que siguió al artículo que presentaba el argumento de la simulación. El artículo original está aquí, al igual que las sinopsis populares, los artículos académicos que comentan, amplían y critican el primer artículo, y algunas respuestas del autor. El argumento de la simulación continúa trayendo mucha atención. Pido disculpas por no poder responder normalmente a consultas individuales. Espero que encuentren lo que buscan en esta página. Fuente. Si nuestro universo y el más allá es una gran simulación o una realidad virtual, ¿quién o qué está ejecutándola y con qué propósito? Lo iremos descubriendo en las siguientes publicaciones. Un abrazo amigos.